Pues ya estamos aquí, última ronda de este Corona Champ, eh, caracterizado por, por tener circuitos asiáticos en todas las rondas y bueno, donde todo se originó en Asia. El Corona Champ llega a su fin, yo creo que también coincide con que medio se empiezan a abrir ya las puertas este sábado, también pueden empezar a salir ya los, los niños y los mayores. Y bueno, antes de nada a saludar a mi compañero en cabina, tenemos a... A Fran Navarrete, ¿qué tal, Fran? Hola, muy buenas. Un saludo a todos los que están ahí en sus casas viéndonos. Bueno, eh, como tú dices, ya queda menos, ya queda menos. Y bueno, a ver, con ganas de, de disfrutar esta carrera, que bueno, aunque ya el título está decidido, prácticamente tenemos una bonita triple amenaza por el segundo puesto y que nos va a tener a todos en vilo, seguro. Sí, vámonos a a la clasificación donde tenemos ahí a un Mikel Azcona que hoy no podía participar ha comentado que ha comentado por el discord eh, ha notificado ausencia que le estaba dando problemas eh, el pc y, y no va a poder correr eh, pero lo que nos venía comentando nuestro colega frank es que tanto Diego Lisaso como Mario Vescos y como Orlando de Leiro tienen prácticamente los mismos puntos, bueno, en este caso Mario y, y Diego 186 y Orlando 185. O sea que esa segunda plaza está muy disputada. Veremos a ver porque los pilotos no estaban comentando que en este circuito eh, eh, estaban teniendo muchos problemas con el desgaste de Gomas. Eh, y esa carrera, las dos carreras de 25 minutos van a ser un quebradero de cabeza para llegar a mitad. Exacto, eh, es un circuito que yo no conozco mucho y la verdad es que yo no sé cómo va a acabar la cosa porque tiene pinta de ser un circuito muy complejo. Sí, es eh, el circuito Sechamp o Zhehan, o no sé cómo se llama, porque tiene un nombre no sé pronunciarlo la verdad tiene el nombre de GP bueno es la variante GP y nada y ya estamos aquí eh, se ha pasado muy rápido estas seis rondas han sido un campeonato muy divertido eh, las dos mangas no te deja un un buen sabor de boca y y nada y súper batallado súper disputado en esas primeras posiciones Ese top 10 muy reñido y empezó siendo un campeonato con una participación masiva también yo creo que por el confinamiento y en esta ocasión tenemos 14 pilotos en pista eh, en circuito nuevo Cella que salió hace poco a la venta en rey room y, y bueno, no todo el mundo lo tiene, también al ser la última ronda y había varias ausencias importantes, en este caso como la de Miquel Azcona. Y, y nada, ahí tenemos un Mario vescos que acaba de empezar esta clasificación. Recordar que es clasificación individual, son siete minutos, eh, no tenga ese problema del tráfico que puede suponer no marcar un tiempo de vuelta óptimo. y Nada y ten, vámonos a subirnos a bordo del piloto español Mario vescos Bueno, pues ahí le vemos eh, trazando esa zona retirada de, del circuito. Yo este, personalmente no lo conozco, estoy no he ahora he mismo, mismo que conociendo me... las curvas. No lo conozco tampoco. Y es eso. Eh, tiene que ser de reciente creación. Eh, no me ha dado tiempo a buscar los datos, pero vamos, si me das unos minutos puedo buscar algo. Algún dato de, de este circuito para bajar un poco de luz. Pues sí, hombre, por supuesto que tienes permiso. <risa> Todo sea bien recibido la, la información. Eh, tiene que ser un circuito bastante revirado, por lo que nos estaban comentando los pilotos del desgaste de neumáticos. Y. Y bueno, eh, dos carreritas. Recordar que son dos, dos mangas de 25 minutos. En la sexta ronda del Corona Champ, última última ronda ya eh, termina este campeonato y, y nada muy disputada esa segunda plaza hemos visto ahí en la tabla de clasificación. Eh, Michael Azcona no ha querido ser juez y, y yo creo que también coincide su su ausencia con con que va a haber una bonita batalla por esa segunda plaza en el campeonato general y no quiere ser partícipe de decidir ahí no, ni quitarle punto vamos ni siquiera. Tenemos en pista a Orlando Teleiro que acaba de mejorar el tiempo de todos con un 1.31.8. 1.32.3 para Ezequiel Terminando, el piloto de. De Virtor Racing Girona, Sergio Nunes y Manuel Albert, los dos pilotos portugueses rodando en 32, 1.32, 1.32, 4. Me marca aquí, 1.32, 5. 1.32, 5 también para Diego Lisaso. Bueno, bueno, pues vienen bastante fuerza los pilotos portugueses, están dominando de momento la tabla de, de esta clasificación. Ezequiel terminando el piloto argentino se ha colocado por ahí el primer español que tenemos con tiempo marcado diego lisaso yo creo que es un circuito bastante nuevo y, y era bastante arriesgado el, el meterlo en el campeonato eh, aunque por lo que estoy viendo es bastante divertido vamos a tener aquí unas buenas batallas y eh, ese formato de dos mangas y con parrilla invertida de los 10 primeros no deja que se separen mucho los pilotos. Son 25 minutos uh -huh. de, de carrera. Eh, normalmente es al sprint, aunque aquí yo creo que va a haber diferentes estrategias. Va a haber pilotos que van a tener que pasar por boxes y otros pilotos que intenten llegar con las mismas gomas. Bueno, pues ya he podido mirar un poquito datos y okay. bueno. Decirte que tienes razón, es un circuito bastante nuevo, se inauguró en 2016, así que tiene cuatro años de vida eh, Fue diseñado por el grupo Apex Circuit Design, eh, empezó las obras en 2013 y terminaron en 2016 Y de momento los mayores eventos que ha tenido han sido las series asiáticas de Le Mans, las Asian Le Mans series Y también eh, eventos de tour Como eh, es eso... Se suponía que esta temporada iba a ser eh, prueba del WTCR, pero con el coronavirus pues no se sabe si podrá ser la carrera de China este año. Pues bueno, pues datos interesantes los que nos ofrece nuestro compañero en cabina, Fran Navarrete. Y, y bueno, un que... dato más también eh, decir que Zeiang se encuentra al, al este de, de China, prácticamente pegando a la costa ya del mar amarillo. Entre el mar amarillo y el mar de Filipinas, ya casi encarando Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Sí, es lo que estaba pe pensando yo. Eh, no sabía si estaba un poco más al norte un poco más al sur, pero ya en cuanto me lo has dicho ya caído donde está. <risa> Vamos, no tenías ni idea. <risa> ni, ni vamos, ni, ni por asunto. Eh, estoy leyendo por aquí eh, el chat de YouTube, bastante activo. Eh, ya está, la legión de fans de Mario vescos intentarán apoyarle ahí lo máximo para que, que este piloto consiga esa segundo ese esa P2 en, en el campeonato general y también tenemos a Enrique Muñoz por aquí un saludo para el compañero de organización de RRS y, y nada, vamos a vámonos ya con los tiempos de momento uh, sigue Orlando, ruido, ¿eh? sigue Orlando en primera posición 31-8 los dos únicos pilotos que han bajado al 31 han sido Mario Besco y Orlando Mario Vesco se queda ahí en 31-9 en, en ese segundo mejor tiempo. Eh, Ismael Rosell, 1-32-0. 32-0 también para Gerson David. 32-0 también para Diego Lisaso. super 32, sí, igualado. 32-1 para Manuel Alves. Sergio Nunes, 32-2. 32-3. Ezequiel <ríe> terminando. Madre mía, ahí tenemos la tabla de resultados de esta clasificación. Y. Y súper reñida la cosa. Eh. En 32 eh, están rodando 10 pues, pilotos, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pilotos rodando en que, un 32. De Leiro a Alejandro Tomeno, que es el décimo, no hay ni un segundo de diferencia. Uf, ya te digo. <ríe> y bueno, y es a, un minuto va es va un de eso... No va a ser bonita la carrera, de... ¿eh? Es un minuto y medio de circuito, que no es tampoco un circuito de un minutito ni menos de un minuto. y Exacto. Y, y podría haber más eh, diferencias. Es con dos kilómetros exactos. 16 curvas. Bueno, un saludo para Gueto también que está activo por el chat de YouTube. Eh, dándole ánimos a Ignacio, Ignacio Negro, que saldrá el P14. Y nada, y esperemos que tenga una buena carrera. Yo creo que puede. Puede hacer buena carrera Ignacio y llevarse algunos puntitos, ya que si conserva neumáticos, seguramente habrá pilotos que pinchen, habrá pilotos también que tengan que pasar por bosses y eso lo puede aprovechar en la estrategia de Ignacio Negro. Siempre al rodar un poco con menos ritmo, con menos tie tiempo, un poco más, más, más altos, eh, quizá conserve más neumático y, y le beneficie. Exacto, vamos a ver. Eh, aquí la estrategia de eh, lo claro es que quien consiga conservar mejor los neumáticos va, va a tener ventaja. Y eso en un circuito tan revirado no es muy sencillo, sobre todo si llevas un tracción delantera. Sí, insistimos tanto en el tema de los neumáticos ya que en el de Discord de RRS eh, lo han estado comentando bastante los pilotos y bueno ya os digo yo que aquí el piloto que tenemos en cámara Orlando Teleiro eh, estoy convencidísimo de que va a llegar a, a esos 25 minutos sin pasar por por, lo, por la línea de pit lane sin pasar por boxes para cambiar gomas es un piloto que que dosifica muy bien ese, esos neumáticos sabe aprovecharlos muy bien rodando bastante rápido y lo cual quiere decir que quien pase por vos va a ser bastante penalizado en, en posiciones por eso eh, vamos a ver qué tal se desarrolla y, y bueno se hacen apuestas eh, los los que están peleando por ese segundo puesto del campeonato están ahí delante, salvo Lisaso, que creo que se ha quedado un poquito atrás. Así que vamos a ver, se si admite una apuesta. Sí, podríamos hacer una, una primera porra. Eh, a ver quién se queda el segundo en el campeonato general. A ver qué nos van diciendo la gente por el chat. Eh, yo no quiero descartar a Diego Lisaso. Estoy viendo a Orlando Teleiro muy fuerte en este. En este circuito. Y Mario Vescoz, yo creo que Mario Vescoz va a tener que pasar por voces porque lo he estado comentando en, en el chat del Discord, y lo descartaría. Me, me sabe mal decirlo, pero porque realmente Mario Vescoz está haciendo un campeonato enorme, y se merecería perfectamente esa segunda plaza, pero creo que en este circuito. Cuenta con cierta ventaja Orlando Teleiro y Diego Lisaso, es la duda que tengo. Yo no sé, yo que diría, apostaría para esa segunda posición a Orlando Teleiro, que me enrollo mucho. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. La cosa puede estar entre Teleiro y Lisaso, vamos a ver qué tal, pero tiene pinta de que Teleiro tiene toda la ventaja. Vamos a ver. Sí, luego, estas son carreras, puede pasar de todo. Eh, nos podemos llevar sorpresas y, y lo que nos pensábamos que era una cosa al final puede ser otra. Ya hemos visto que eh, en todas las rondas del Corona Champ, en las cinco rondas anteriores, hemos visto que hasta el último momento no se deciden las posiciones y, y nos van a tener en, en vilo. Seguro, seguro. Luis de Gómez que no va a poder correr, ya ya lo estábamos viendo que no está por aquí. Y nada, esto va a empezar. Última ronda del Corona Champ. Ahí tenemos esos VTCR de tracción delantera. Buena salida de Vescoz. Qué bien el este caso ahí. Plano fijo, buena salida. Poco incidente, yo creo que también he beneficiado porque hay pocos pilotos en vista, un triple paralelo, three wide ahí durante dos o tres curvas. Esas posiciones creo que es Sergio Nunes, Rosell y no sé si andaba por ahí el Chef o Raúl Gonzarre. Bueno, magnífico ahí está, ahí está. plano, magnífico plano el que nos ofrece la cámara fija viendo pasar a todos los pilotos por por la curva y esa trazada que intercambio de posiciones de momento Orlando en primera posición Mario Vescoz en segundo Diego Lisaso el tercero estos tres pilotos que se están disputando esa segunda plaza saben que no se pueden separar lo, lo más mínimo por detrás viene sí, ahí con el cumbra verde Gerson David en cuarta posición buena salida eh, Zarre quinto, Ismael Rosel pegadísimo a Zarre, yo diría que le va a plantar cara. Bueno, un poco, bueno. Un poco sitio de adelantamiento por lo que estoy viendo en este trazado. Sí, eh, va, va a ser casi eh, a intentar cortar el error. Bueno, y nos vamos a ir ya con las batallitas porque aquí tenemos varios pilotos bastante pegado, de hecho Mario Vescos está tirando muy fuerte, yo creo que sabe que va a tener que pasar por boxes y necesita, uh, necesita, necesita tirar. Este bueno, es para está. Mario, se la pisar el un poco y nada y Orlando mantiene esa primera posición. Pero fíjate lo pegado bueno. que está Diego y Jerson uh -huh. también. Eh, y bueno, lo que iba a decir que desde el principio de la carrera, desde el minuto uno, ya los tres pilotos marcándose los unos a los otros, atentos a cada uno a lo que hagan. Y vamos, esto se va, de, se va a decir ya, de, prácticamente se decidiría en la última curva. Lo veo venir, ¿eh? Sí, de momento muy pegados todos. Eh, también tenemos un grupito muy guapo. La parte intermedia nos vamos a ir con ellos. Yo creo que están todos muy pegados, todos los coches, de momento. Bueno, y... lo habíamos visto ya en, en la calificación, que estaban muy igualados eh, los tiempos, mmm, desde el Teleiro hasta el décimo que era Tomeno, eh, estaba el, el tiempo por vuelta menos de un segundo. Sí, había 10 pilotos en un segundo en clasificación, o sea que imagínate en carrera... Lo disputado que van a estar todas las plazas. Mario y imponiendo ahí un ritmo brutal, Orlando Tereiro haciendo de vez en cuando maniobras defensivas, no quiere que le supere este piloto. Orlando yo creo que va a intentar no, no parar en boxes y, y Mario si lo, hará, lo hace debería de tirar, debería de adelantar cuanto antes a Orlando para tirar tirar fuerte. Yo creo que Orlando lo que creo que está siendo inteligente, lo que está haciendo es rodar un poco por debajo de, de su ritmo para no castigar demasiado las gomas. Sí, es un piloto veterano ya, eh, muy experimentado y, y no no no no se deja sorprender fácil es eso, eh, yo creo que es eso, porque es eso, se están pegando ahí todos haciendo el tenecito, se está pareciendo mucho a las últimas carreras de Fórmula 1 en Mónaco, que había momentos así como que todos iban así en tiro de a uno, poco un poco, y cuando llegaban las paradas en boxes, entonces sí se empezaba a mover un poco la carrera, pero hasta entonces no, no se veía mucho movimiento. Vamos a... Posiciones un poco más retrasadas, tenemos a Alejandro Tomeno disputándole la P11 a Ezequiel. Terminando aquí, hay una gran batalla. Estos dos pilotos son muy rápidos, aunque estén en estas posiciones, y seguramente tendrán una bonita batalla para ir remontando puestos. Ismael Rosset también está pegadísimo ayer san David eh, disputando esa cuarta posición que intenta coger el exterior. Eh, nada, de momento Gerson David rodando bastante rápido y están todos rodando en 32 hasta la sexta posición. Luego ya en 33 también un puño de piloto. Vámonos con Hola. la cámara aérea, la cámara cenital del helicóptero para tener un plano más amplio y... Y ver más. Uy, pilotos en madre mía, Vespos y Teleiro se van tocando, se van chocando los dos. Ha estado a punto después de meterle el coche a, al portugués. Sí, aquí Mario, yo creo que, que tendría que ser un poco inteligente y decir: bueno, si Orlando me está obligando a rodar en estos tiempos, eh, voy a procurar conservar a, el máximo de goma posible para no tener que pasar por cosas de esta forma vamos a ver lo que va sucediendo conforme van pasando los minutos el momento óptimo para el cambio de rueda sería en el ecuador de la carrera si, si va pasando más vueltas y te va distanciando más del ecuador de la carrera eh, sería una mala estrategia de voces cuando tenemos ahí paralelo entre ismael Rosell y gerson david Ismael Rosell por con ese Cupra negro eh, adelanta Gerson la skin verde y, y nada un adelantamiento bastante reñido pero bastante limpio ahí está pues bien eh, Rosell importante adelantamiento importante Rosell porque está peleando junto con Gerson por llegar a ese top 10 en la clasificación general tenemos ahí también una lucha muy bonita entre Simón Mil que ocupa la octava posición de momento con 93, Chef durando 89, noveno, Rosel, que está con 81, a un punto está Manuel Alves, luego está Creston y Gerson Martínez, eh, que si le salen bien las cosas y saca muchos puntos, podría intentar optar a ese top 10. El chat de YouTube, el eh, Gusto, que debería estar en pista, no sé por qué no está, seguramente no tendrá el circuito comprado. Eh, apuesta por Lisaso P2, eh, Luke Musto, que estaría ahí también disputando esa segunda plaza. Seguramente si hubiera tenido un mejor campeonato, ha habido ha tenido alguna ausencia y, y nada. Y sabe lo que medirse a estos tres pilotos. Y él, por quien apuesta, es por Diego Lisaso. La verdad es que Diego Lisaso está ahí detrás. Eh, teniendo una carrera muy inteligente yo creo que también está conservando neumáticos sin distanciarse lo más mínimo de mario y, y nada de momento el que mantiene la primera posición es Orlando Teleino. exacto eh, ahí está haciendo siendo muy inteligente el eh, está poco, a poco está observando viendo porque eh, hemos visto muy agresivo a, a veces queriendo ir ya el primero desde desde el principio Sí, lo que y me estoy dando cuenta es lo mejor de... puede pueden chocarse, salirse y, y salir el beneficiado. Sí, sí, no, bueno, lo que me estoy dando cuenta es que en cada curva prácticamente se están tocando esos toques, esos pequeños toques, los cuenta el simulador como car colisión y uh -huh. Y bueno, van contando los puntos de incidente y si se cargan de incidentes son 25 minutos, pero está limitado a 50 incidentes. Y cada cartucar colisión son cuatro puntos de incidente, o sea que, que tienen que ir dosificando todos esos incidentes porque si no los off-tracks también van contando y, y pueden ser expulsados del servidor de manera automática. O sea que Exacto, hay que tener mucho cuidado. Chapa-chapa está guay, pero intentamos que no se toquen lo más mínimo los pilotos. Tiene. Bueno, tiene un máximo de 50 puntos de incidente, que son bastante. Y uh -huh bueno queremos espectáculo deportivo y limpio exacto limpio lo más limpio posible bueno pues nuevo paso por línea de meta eh, orlando liderando el piloto portugués del equipo 21 y motor sports eh, mario vescos en segundo lugar Pegadísimo a Orlando, no, no le da tregua. Y yo creo que el que más cómodo está rodando es Diego Lizaso. Que... Uy, uy, uy se, me... se ha tocado, se ha tocado. Ya sí. ha tocado Vescoz a Ha estado a punto de perder el coche vescos Madre mía. Y bueno, vamos a ver porque ahora puede aprovechar Lizaso. Se está pegando mucho. Teniendo la carrera más, más inteligente de estos tres pilotos, y ya que vemos a, a Mario Bescott que está intentando meter el coche por donde no hay hueco y un poco impaciente en ese, en ese aspecto, y bueno, por detrás está llegando Rosell. ¿eh? Cuidadito con Rosell, que, que puede dar la sorpresa, puede convertirse en un juez inesperado en esta lucha por el segundo puesto. Efectivamente, y va Rosell. Ya ha dado caza a Diego Lisasu y está uniendo también a Gerson David, el cual no se quiere separar de estos cuatro pilotos, madre mía la cabeza como está. Eh, tenemos por aquí detrás también a Zunzare, Sergio Núñez y Chefo Durán, eh, una bonita batalla a tres. Y un poco por detrás a Juan Crespo defendiéndose de, de Manuel Alves, que viene muy rápido con ese Yuntai. Volvamos con Ismael Roussel porque yo creo que va a intentar ya meterle el coche a Diego Lisaso y ganarles a P3. Uh, ahí le, le estamos viendo, le estoy viendo, está muy agresivo comiéndose los pianos lo máximo que puede. Y a veces no es tan bueno meterse tanto en el piano, sobre todo ahí ha habido dos o tres curvas en, lo, en donde el interior del piano tiene como una salchichita y eso te puede hacer salir despedido, la verdad parte intermedia, Zunzarren, Sergio Nunes y Durán, continúa ahí en ese trío super pegados, esta gente también se lo está pasando divinamente <ríe> y, y nada, Sergio Núñez ahí le están haciendo un sándwich los pilotos españoles rodando en tiempo casi iguales, muy semejantes y bonita batalla la que están teniendo estos tres pilotos Exacto, nos están dando ahí espectáculo, aunque no, no estamos viendo muchos adelantamientos, por así decirlo, sí está esa, es, es, por así decirlo, calma tensa, porque sabes que en algún momento va a caer algún adelantamiento, sobre todo si, si a alguien le decaen los neumáticos. Sí, eso estoy viendo yo que ya estamos en el minuto, faltan 12 minutos para tener la finalización de esta primera manga de la ronda 6 y yo creo que el momento óptimo para cambiar ruedas y si van a pasarlo algún piloto por línea de boxes sería antes de que queden 10 minutos para, para el final. Si parase en esos 10 minutos perdería muchísimo tiempo. No, no tendría una buena gestión de neumático y perdería muchísimo tiempo. Exacto, le pasaría un poco como, como a mí, que yo intenté en la carrera de Fórmula 3 el otro día aguantar hasta el minuto 20 y, y al final las dos veces reventé la rueda delantera de izquierda. Bueno, chef, ¿vale? Pues Chefo tenemos ahí adelantando a Juan Crespo y casi hace lo mismo con Funzare, un Chefo Durán que parece bastante fuerte. Para y bueno, que visto ahí parece que Alejandro Tomeno chef. ha tenido un incidente, va sin el morro, eh, también le han dado slow down penalty por tag limits, va sin el morro, el pobre Alejandro Tomeno parece que ha tenido una salida de pista. Sí, tiene que ser bastante difícil de meter ese eh, leak and go en la curva y, y de hecho tiene por detrás a Sebastián Fábregas que lo está, lo está alcanzando. Volvamos con la batalla 3 que están teniendo Zunzare en bueno Sergio es que se está distanciando de estos tres Zunzarren, chefo Durán defendiéndose ahí de, de Juan Crispo que también viene muy pegado. Mm -hmm. Y bueno, y la batalla a 5 estamos viendo aquí. Gerson David que no se separa, mantiene esa distancia de menos de un segundo. Mm -hmm. Ahí está parece que ha perdido un poco de, de terreno diego lisaso está ahora más más despegado de de Vestos y de teleire sí ya quedan 10 minutos de de carrera de esta primera carrera y bueno eh, miedo me da a pensar esta parrilla de los 10 primeros en posición inversa es, tiene ser tremendo <risa> vale, y yo vale, creo que en ya. estos 10 últimos minutos también veremos poco más de gestión en ese, de esos neumáticos. Quien vaya, quien vaya forzado, bueno, y Fuzar en paralelo con Nunes. Ha adelantado Nunes. Continúa Sergio Nunes en eh, P6 Zarren, casi lo adelanta, como bien decía fran Y bueno, bueno, bueno, aquí hay otra batalla 4 porque por detrás está Chefo Durán defendiéndose de Juan Crespo. Juan Crespo que viene ahí cerrando este grupo de cuatro, pero no está todo dicho, quedan todavía 10 minutos. Por ahí también aparece el hyundai de Manuel Alves y volvamos con Ismael Rosel que está ya pegadísimo a Diego Lisaso, el cual yo creo que está perdiendo un poco de tiempo con respecto a Mario Vescor, quizá por defenderse de Ismael. Bueno, bueno, bueno, Zuzarre, lo vemos allí a lo lejos. Acaba de adelantar a Sergio Núñez, eh, el cual ha tenido un pequeño off track en esa última curva. Eh, Chef Durán también intenta meterle el Volkswagen. Ah, todas las posiciones. Eh. Estamos aquí, estoy aquí que, que yo ya no sé ni dónde mirar, ¿eh? Sí, <risa> estoy, claro. estoy loco. Este, este sí, yo voy cambiando de ¿verdad? batalla por lo mismo. Veo algunos que están en paralelo, luego otros que está que Chefos bueno super pegado bueno. a Sergio y bueno, ¿le, va? le intenta meter. No, no ha conseguido meterle el coche. Finalmente, yo es que lo que estoy viendo tener, que hay ¿verdad? poca recta aquí, es mucha curva, mucha curva enlazada y muy difícil. Coger rebufo suficiente, traccionar bien y apurar esa frenada en una recta larga que hay no, que inexistente en este circuito. Exacto, en este circuito parece que no se presta mucho a adelantar, parece más un Mónaco o un San Marino del antiguo, porque ahora el San Marino nuevo, el nuevo Imola, pues mira, te permite un poquito más, pero madre mía, está, está la cosa que hay que echarle valor para, para adelantar a alguien, ¿eh? Sí, la verdad es que siempre lo decimos que cuando está rodando en los mismos tiempos de los pilotos, muy difícil el adelantamiento. Muy difícil el adelantamiento porque requiere de alguna maniobra que. que un poco más atrevida sí. y un poco más arriesgada. Y, y bueno, eh, bueno, tenemos. Me ha parecido un... ver a alguien por detrás eh, irse a boxes. Sí, ¿eh? chefo Durán, eh, pues eso te iba a decir que eh, pensaba que no iba a pasar nada de ella por boxes. Es pues mala estrategia para Chifo porque va a perder muchísimas posiciones. Ya no por la parada de voces sino cuando lo ha hecho. Si lo hubiera hecho a mitad de carrera, eh, optimiza mejor esos dos estilos. Ya que no sí. es lógico hacer un estil de casi 20 minutos y otro de casi 5. O sea que... Bueno, eh, vamos a ver. Eh, habrá que esperar a ver qué, qué ocurre con con eso yo creo que lo ha hecho más que teniendo la esperanza de que los demás tienen que, que parar porque estarán en una situación parecida de hecho eh, sí, los tiempos ya te digo eh, han que caído considerablemente dando eh, sí, tan poco tiempo ya no te interesa parar o sea es que o lo hace sí. antes esto lo tienen que tener muy claro los pilotos y traerlo entrenado para saber en qué momento es lo más óptimo parar eh, de hecho estamos viendo a mario vescoz súper pegado a, a Orlando de Leiro, y yo diría que mario vescoz quizá haya jugado un poco al despiste ahí en el chat viendo que está bastante fuerte y quizá llegue ya sin pasar por por boxes exacto vamos a ver porque a lo mejor ha, ha hecho un poco la goma la, la goma y y, y. se ha estirado el chicle un poco y ahora se ha vuelto a pegar para darle. intentando darle la reunión final a ante Tedeiro. Bueno, ahí lo vemos que intenta hacer una trazada más cerrada para pillarle ahí, pero de momento con esas contra trazadas no, no está consiguiendo meterle mano, está consiguiendo salir Tedeiro de momento airoso de la situación. Si sí, es que estamos viendo que el circuito tra el trazado tan revirado, tanta curva y, y tan poca recta es que donde levantes el coche, pues te puedes arriesgar en una curva, pero al final ese arriesgarte puede suponer un incidente que te mande a posiciones más retrasadas, perjudicando también al piloto que intentas adelantar. Y, y bueno, no recomendamos para nada eh, maniobras tan atrevidas y arriesgadas que aunque si te sale bien <ríe> cruzando los dedos okay. es muy bonito de ver, pero, pero no, no, lo, no lo recomendamos. <ríe> Exacto, no es muy. Tiene mucho mérito también mantenerse detrás de un piloto rodando a, a los tiempos que estaban rodando, manteniendo esa goma durante los 25 minutos y, y son buenas posiciones. Luego se va a invertir la parrilla, tendrá otra carrera de 25 minutos donde demostrar quién es el más rápido y disputarse esa P2 tan, tan preciada en la clasificación general. Exacto. A ver cómo cómo se cómo se gestiona la siguiente carrera porque ahí van a tener que ir a, a, a full. Van a tener coches delante y si quieren pasar van a tener que, que arriesgar un poquito. Buah, tremenda la batalla aquí. No han intercambiado las posiciones, la verdad, estos tres primeros pilotos, pero sí que no se han separado ni cinco metros. Vamos. Diego Lisaso en algún momento Exacto. ha tomado un poco de distancia, pero Cuidado, cuidado con Ismael Rosell, que casi uh, no, no, no. se pone en paralelo y le metía ese interior por en esa curva a Diego Lisaso. Bueno, un Ismael Rosel que de momento, eh, hay que decirlo, tiene la vuelta rápida de esta primera carrera: 132 2, 2 4 Bueno, nos hemos puesto aquí con la batallita que está teniendo Juan Crespo con Sergio Núñez el cual ya se le ha pegado manuel alves y sí que es verdad que zarren ha tirado bastante y se ha distanciado un poco <risa> el funcionario parece que ha cogido el ritmo y, y va bastante bien aunque ya ha perdido eh, la trasera de gerson así que bueno eh, tiene que seguir el remando para poder amarrar ahí esa sexta posición bueno vámonos con ismael rosel porque está impaciente ya a falta de tres minutos quiere plantarle cara a Diego Lizaso y disputarle esa tercera posición Diego Lizaso ya con maniobra defensiva de defendiendo ese interior Uy uy uy uy bueno bueno no Uah. mínimo toque tengo que le ha arrojado un poquito la chapa necesito sí, sí, sí, sí. <risa> eso besito ya os digo que eh, no pasa nada, no son ilegales, son delante de carrera, pero sí que es verdad que van sumando en esos incidentes que en esos, en, que tienen 50 incidentes de límite mm. y esperemos que no lleguen a ese límite. Vamos. Son muchos, son muchos incidentes, 50 en 25 minutos, hay que dosificarlos para. Mm para no tener esa expulsión automática. Bueno, no queda ni una alfilera ahí. La verdad es que Immanuel está rodando pegadísimo a dieulizaso. Eh, están rodando bastante bien porque Gerson David intenta acercarse por detrás, pero no consigue. Ahí está. Gerson por lo menos está ahí aguantando el tirón, tratando de alcanzar a, que no hay hueco, a este ¿eh? grupito de arriba. Literalmente no hay hueco o sea es que Diego Lizaso si mantiene la trazada bien y no tiene ningún error es imposible adelantar la verdad es que sí es, es complicado la verdad bueno no, cuidado no, y no, no, no, no hemos dado cuenta que Mario vesco ha superado a Orlando Teleiro hoy va sí ha tenido que cometer un error estaban con la Mario con la de, de sí sí liderando esta carrera Orlando Teleiro en segundo lugar Diego Lizaso ha salido, ha salido, se ha salido, se ha salido, o... se ha salido del aire. Ah, pues igual Me es un... sí, igual es un pinchazo pinchar, o... ¿eh? o puede ser, bueno, si sí, eh... la goma, la goma que ya la tienen reventada y ya no pueden apurar lo mismo. Bueno, pues ahora Pero, Diego... Viendo valento tiene pinta de que ha sido que ha reventado una rueda, ¿eh? Diego Lizaso y y Ismael Rosel ahora disputándose esa segunda posición. Cuidado que Orlando le puede perjudicar bastante para la batalla por esa segunda posición en la clasificación general. Eh, ahora está P5, Mario Bescoz P1, Diego Lisaso P2. Bueno, por la parte trasera se ve, vemos también a Zunzarran, que se ve que ha tenido algún problema, está en posiciones mucho más adelantada y se ha visto relegado a la P12. Juan Crespo lo tenemos aquí eh, defendiéndose de los dos pilotos portugueses Sergio Nunes y Manuel Alves. Bueno, Juan bueno, Crespo y, que supera a te, Orlando Teleiro. Te Orlando Teleiro yo creo que ha pinchado, sí, yo creo que ha pinchado. Y yo, y yo te pregunto, estará pensando en intentar quedar el décimo para salir primero en la siguiente carrera? Orlando, pues sí, pero. Podría estarlo pensando, pero yo creo que no sería muy buena estrategia porque quedar el décimo. Eh, mm. Yo creo que en la siguiente carrera, Diego y Mario no van a quedar el décimo. Bueno, ¿Sabes qué te digo? Ya, Entonces, te, ya ha terminado, ha terminado. Vescoz ha llegado primero ya. Sí, enhorabuena para Mario Vescoz, que ha hecho un carrerón. Diego Lisa, su segundo. Jerson David, mm. al final, se ha quedado tercero. Por ha menos, superado a menos, 4 se 4. Ha con el muro. No sé si allí ha llegado ya. Y Teleiro que al final llega octavo. Está eh, bueno, yo creo que Orlando ha pinchado, yo creo que ha pinchado. Y bueno, Juan Crespo que ha conseguido esa P5, muy buena posición para Juan. Ismael rosel al final P4, ha sido superado por Gerson David. Eh, Ezequiel terminando P9, Sebastián Fabregas P10, Ignacio Negro P11, Chefo Durán P12 y Zunzarren P13. Eh... Han llegado Sergio Nunes, Manuel Alves y Orlando Teleiro, los tres pilotos portugueses de la MAN, en sexto, séptimo y octavo lugar. No tenemos ahí eh, la tabla de resultados de esta primera manga de la ronda 6, ronda final ya del Corona champ ya llega a su fin. Y, y nada, vuelta rápida para Ismael Rosell y, y el ganador Mario Vescor que se posiciona en, como favorito para esa P2. Vamos a ver, porque ahora es posición, parrilla eh, invertida de los 10 primeros pilotos. Eh, uh -huh. La verdad es que yo he dicho <ríe> en la clasificación general: yo apostaba por Orlando Teleiro. Eh, y creo no lo hemos echado y, y a, el pelito ah. <ríe> del comentarista. ¿eh? <ríe> Al último era Mario Vescoz. Voy a corregir. Y voy a apostar ahora por Diego Lizaso en esa P2. <ríe> no Uy, a... Pues señores, no apuesten por Diego Lizaso, por favor. No le, no le voy a dar bueno, yo voy a... a Mario y. <ríe> y nada, Por eh... bueno, Yo creo que por, por equilibrar, diré Mario, por si acaso. <ríe> nada, Mario está haciendo un campeonato exagerado. La verdad es que se merece. yo creo que cualquiera de estos tres pilotos se merece esa P2. Eh... Esa segunda posición en el campeonato en el campeonato de la clasificación general. Eh, lo han hecho magníficamente bien y, y en especial Mario que lo ha salido mucho en cámara y tiene un, una legión de fans por aquí por lo que veo que <ríe> esos ánimos <ríe> le dan bastante fuerza para tener grandes carreras. Exacto. Vamos a ver qué tal qué tal acaba esta esta carrera eh, pero vamos tiene bueno tiene pita esa y casi igual de divertida que la primera yo diría que <ríe> vamos a tener más quizá más probabilidad de, de adelantamiento ya que hay parrilla invertida de los 10 primeros y, y siempre lo hace bastante emocionante <ríe> vamos a ver qué tal <ríe> qué tal todo pero viendo este circuito tiene pinta de que va a haber más movimiento en la primera y la segunda vuelta y yo creo que después va, va a ser mucho intentar provocar el error del contrario bueno. sí esperemos que tengan buenas salidas sobre todo se vea nadie perjudicado en ningún momento de esa primera segunda vuelta y luego la verdad es que son 25 minutos frenéticos porque este este circuito por lo que estamos viendo no da nada de descanso no hay una zona donde puedan descansar la pierna del freno como es pasa a mí que se me carga siempre en la pierna que más, que más ten, en tensión tengo y y bueno, hay, no hay aquí una recta de como en Spa o en North Life donde puedas descansar esa pierna y estirarla <ríe> un poco <ríe> y, y ir, ir con, con, el, con el volante de una mano aunque sea descansando sí, sí, también quitándote sí, sí. el sudor y, Bajar la uh, ventanilla uh. del coche poner un poco la radio, el aire acondicionado y, <ríe> y aquí no hay respiro, vamos. Bueno, mucho, mucho ánimos por parte de del chat de YouTube a, a Mario, Mario Vescoz. Y nada, y ya última carrerita de 25 minutos, 25 minutos de, de emoción. Que para dar finalización ya este campeonato del Corona Champ, eh, todos lo recordaremos. <ríe> ya os digo que el paso de pilotos como Luc Musto, Mikel Azcona y hablando Tereiro, Mario Escoz, Diego Lizaso. Eh, esperemos que sigan con nosotros en muchos más campeonatos y ya os digo invitamos también a todos los pilotos que estén deseando participar en, en carreras serias, eh, retransmitidas y, y bien organizadas, eh, se pasen por, por la casa de RRS, por la casa de Red Room Spain y vean toda bueno, la oferta empieza. que hay. Bueno, pues ahí tenemos. Uy, por detrás se ha quedado Ignacio negro clavado, se ha quedado clavado, ha salido tarde. Y bueno, oh, qué salida, qué salida por delante, tenemos a tres por delante. <ríe> Uf, uh. bueno, igual. ¿Cómo terminando Núñez y Teleiro que se ha ido primero, eh? Cuidadito Bueno, exagerada la salida de Teleiro que salía en tercer lugar, creo, ¿En tercero en segundo, no sé superado rápidamente creo, a Sebastián te, te espero, te espero. Oh, por ahí, ¿Alguien algún, por ahí? Sí. creo que era un onda creo que ha sido Juan Crespo el perjudicado hay mucho tráfico sí, y parece, sí. muy difícil conducir bajo esas circunstancias la verdad de momento ya se va creando la serpiente como solemos decir y y bueno, Ignacio Negro, por lo que veo en P12, por detrás está tiene a chifo Durán y a Juan Crespo. seguir terminando ahora mismo. Pegadísimo también a Sergio Nunes, a ese Liken Go azul. Oh, cuidado que ahí uy, se pasa uy, un piloto de frenada. El Nunes que intenta adelantar a terminando me ha parecido ver. Ezequiel, bueno, de están todos muy pegados, aunque sí que es verdad que el blando está bastante, Mario vesco ya está en P5, eh, Diego Lisaso continúa en P8, muchos problemas para Diego con tanto tráfico. Oh, ahí tenemos a Diego Lisaso que creo que se pasa, si sí, se pasa... De sí, Bernardo, uh, bueno, pues viendo esta salida, eh, por lo que estamos apreciando, Mario se está haciendo buena salida para... Para llevarse esa segunda posición en la clasificación general. Sí, ahí está. Ahí le vemos ya tratando de deshacerse del Ninkanko de Pavegar. Eh, a quien. Bueno, vimos en eh, el pasado sábado haciendo equipo con, con su pareja, con Ana, en el evento solidario de.. de Virtual racing Girona. Efectivamente, ahí la, la pareja de pilotos, nunca mejor dicho pareja <risa> y, y nada, no estuvo comentando también a por por aquí por el chat de voz eh, sus impresiones y, y bueno eh, la verdad es que pocas mujeres se ven en el Sinra así y, y aprovechó un evento solidario para, para por una buena causa eh, disfrutar de este simulador Exacto, grabar ahí bien probarlo su primera experiencia, aunque eh, como nos comentó eh, es una pareja muy muy adicta a la gasolina. Eh, van a los track days juntos, pilotan los dos, eh, vamos. María. adicta a la velocidad. Eh, Ana que la hemos visto que también se ha llevado, no sé si ha estado viendo hoy el sorteo de, del evento solidario. Eh, estábamos ahí costando a algún premio, al final no, no ha dado la casualidad de que no hemos llevado nada, pero, pero Ana me parece que sí se ha llevado un track day de esos. Y, y bueno, y enhorabuena por ella y que lo disfrute. Exacto, enhorabuena ahí. Y bueno, estaba viendo ahí eh, el tío formado por Vescoz, Núñez e Ismael Rosell. Madre mía, Vescoz se la ha jugado ahí para adelantar al portugués. Sí, sí, ahí hay más que besitos está, vamos, y bueno, Rosel que ahora también se las está viendo y deseando con con Sergio Núñez, ¿eh? Y terminando que se está volviendo a acercar a está ya a menos de un segundo de de Teneiro, ¿eh? Terminando que que viene de hacer podio el pasado martes en, en Goma Quevada con los Fórmula 3. Se marcó una buena de... remontada porque salió justo una po creo que en la misma fila que yo. Yo salí décimo y el noveno, así que se marcó una buena remontada. ¿eh? Sí, gran piloto, el piloto argentino de Virtual La verdad es que un evento solidario. También compartimos pistas y y estuvimos disputando la misma posición durante mucho tiempo. Y, y nada, es un placer tenerlo por aquí en un campeonato de RR. Bueno, es el logón para Ignacio Negro, esperemos que no le perjudique mucho para, para no perder mucho tiempo. Y, y por lo que estoy viendo, mucho intercambio de posiciones por todos lados. Ezequiel muy potente, yo creo, wow. yo creo que Orlando ya viene un poco más tranquilo en estas primeras vueltas, sin estrujar tanto a las gomas. <risa> y Mario es eh, remontando Uy, también tercer tercera este. posición. Dime. El Chefo Durán que ha trompeado estaba ahí peleando con Sebastián Fabregat, con Tomeno, con Crespo y ha perdido y ha, y ha sido tocado por otro piloto en, es, en un free que iban. Están, están dándose por detrás, vamos, están arriesgando más de, de, que en la primera carrera. Yo creo que también los pilotos que han llegado con la goma bien. Eh intentarán ir un poco más a, a saco, ¿no? un poco más rápido y en esta segunda carrera intent intentarán optimizar esos tiempos. Tiene que estar guapo este circuito, la verdad es que no... Creo que lo tengo, creo que, creo que lo tengo, no lo sé, porque me compré hace poco casi todos los circuitos que quedan y... y lo tendré que probar algún día. A mí me queda todavía. A, a mí todavía creo que me queda este, me parece. Que realmente Por hay, comprar. Tanto, hay tanto contenido en Ray que, que, bueno, tengo contenido comprado que ni he probado. O sea que muchas veces te plantea el comprarte más contenido hasta que no, no lo pruebe todo. ¿no? Exacto, hay, eh, hay, hay que pensárselo mucho. Yo eh, lo que decidí en su momento fue comprar varios circuitos, sobre todo. Los circuitos que más se usan sí, normalmente, sí. o que en teoría más se usan, y sí, poco a poco se pues, ha ido añadiendo pues más cositas. Bueno, cuidado con ese Kier que intenta meter el coche por el interior a Orlando. Orlando se abre bastante, Nada, no hay intercambio de posiciones. Pues sí, eh, recomendamos siempre a, a todos los pilotos que quieran comprar contenido de, de, de Reino eh, que lo compran eh, mediante VRPs. Que es la moneda virtual de, del juego, el simulador, y, y también si se hace mediante packs eh, sale la cosa bastante más barata. Y luego hay 3-4 eh, ofertas a lo largo del año, en Navidad, Semana Santa, verano y, y la noche de Halloween creo que es, sí, pues se hacen ofertas y sale a lo mejor todo el contenido, el pack por VRG si pillas una buena oferta a lo mejor por 50 60 euros te compras todo o sea que no es un precio muy caro viendo todo lo que trae de contenido ¿no? eh, hay categorías para todos los gustos ya os digo que si no os gusta un coche seguramente os va a gustar otro y, y nada y podéis probar las magníficas físicas que tiene este simulador ya estáis viendo los gráficos estáis viendo las carreras que se organizan y, y nada animamos a todos los que estén indecisos el, y exacto y también eh, lo que también quiero recargar que, que este juego se va desarrollando gracias a una comunidad que están teniéndose muy en cuenta sobre todo y sobre todo la mejora que ha tenido el juego desde el año pasado que tuvieron esa actualización gorda con las nuevas físicas sí, la verdad es que la actualización de diciembre fue eh, nosotros siempre lo decimos parece esto rey room 2 desde la... exacto las físicas de daño, las suspensiones, el tema de suspensiones y, y neumáticos están trabajando con telemetrías reales, ya que rey es es en realidad la empresa de amortiguaciones KW y KW w suspensions y tienen telemetría, tienen datos reales y son las que están ahora implementando en el simulador y bueno ahí tenemos ya Daños súper meticulosos, súper detallistas. Eh, la gestión de gomas parece real. Eh, cuando sale cogen la, el chinorro o el césped. Las primeras puertas también tienen muy poca adherencia. Eh, dependiendo del circuito, los pianos, bueno, una serie de detalles de calidad de, de que, que son bastante alucinantes. Exacto, es eso, y sobre todo me, recuerdo, me acuerdo de, de uno que en mi página personal de Facebook de Popper Clarkson, que os recomiendo que también la sigáis, pues me preguntaba en cuanto a físicas, porque normalmente juego a este y también subo vídeos de Project Cars 2, que tengo también el juego, me, me, me, me ha abierto un debate interesante y que intentaré dilucidar e investigar un poco. En física, si sí, este juego ya ha superado a Project Cars 2, porque me decían ¿eh, este juego que tiene ya físicas mejores que Project Cars 2 o, o es mejor que Bueno, yo creo que al final <risa> temas de for física, yo creo que también eh, a nivel de pilotaje, yo creo que, bueno ahí tenemos ahí, Mario súper super pegado a Sergio lunes <ríe> madre mía creo que lleva ya unas cuantas vueltas a ver a de metro <ríe> eh, estaba diciendo que a nivel de pilotaje yo creo que pocos pilotos hay aquí que hayan cogido un coche de competición entonces yo creo que depende un poco de los gustos de la configuración de cada volante eh, en temas de force feedback no está muy reconocido tema de física y delantera eh, está teniendo muy buena reputación también eh, pilotos como Miguel nos han comentado que, que es formidable el entrena aquí ¿vale? él entrena en Railroad cuando para, para competir con el Kuma cuando no puede hacerlo rodando en la realidad y, y bueno eso dice mucho ¿no? luego si sí, sí, hay vamos, categorías vale. como los GT3 que yo creo que abusan todos los simuladores de la GT3 la Fórmula 1 no quiero opinar porque no, no tengo la experiencia de la Fórmula 1, personalmente no me entusiasma. Y, y bueno, al final yo creo que es cuestión de gusto. Eh, Ray Rule, sí que es verdad que lo que bien estaba diciendo Fran Navarrete, que a través del foro de sector 3 tiene ahí un poco de feedback con, con los pilotos, con los beta testers con todas las comunidades. Eh, escucha bastante, eh, tienes contacto prácticamente directo con los desarrolladores del juego. Eh, nos encontramos en cualquier arranque a Lorner, a, a quien sea, de, a JF Chardon, a cualquiera de, de desarrolladores de, del juego y están trabajando dentro de Sector 3. Y, y bueno y intentan mejorar no paran no de actualizar el simulador eh, yo creo que tienen una línea más un poco más realista que quizá Project Card 2 o quizá otros juegos no sé eh, pero claro a nivel de gráficos por ejemplo de Project Card no hay nada que disputarles ni yo creo que cada juego tiene su cada simulador tiene su punto fuerte eh, reino es súper conocido por el por el sonido que tiene, tiene un equipo de sonido brutal ahí en sector 3, nos los cuales parte, trabajan muy bien, bien eh, saben introducir muy bien en el simulador esos sonidos reales, los cuales yo creo que dentro de un simulador es muy importante porque ayuda muchísimo a la, a la sensación de.. de que estás metido dentro de un coche, ¿no? A la sensación de realismo incrementa muchísimo el sonido es como una película de miedo quitarle el sonido y te ríes de la película y te pones el sonido con... <risa> en el cine y te da un cague que te cagas <risa> entonces pues un poco parecido no a eso y yo creo que también todos los pilotos prácticamente jugamos ya con auriculares con, buenos, con buen equipo de sonido y, y se aprecia mucho pues lo mismo simuladores que pecan de, de sonido y aquí en Run podemos sacar el pecho en que estamos orgullosos. En eso, en eso te voy a dar la razón, la verdad, porque en sonidos hay algunos sitios que, que madre mía. Algunos simuladores que, que, que tienen que lo compara luego con este y dices. Uuuh. Yo creo que también habrá categorías que Ray a lo mejor el sonido no está muy conseguido o lo que sea, habrá algún coche que diga bueno no se relaciona con la realidad. Pero tampoco conocemos exactamente el sonido de cada coche de competición, de cada coche de... de entonces, bueno, al final es eh, entre gusto, entre realismo, entre eh, los conocimientos que tenga cada piloto y cada... Al final también tienes que configurar el forfit, el volante de cada uno, el setup de cada coche. Eh, son muchos parámetros, ¿no? No es, es dar gas y coger el volante y encender... Eh, la consola <risa> o lo que sea, <risa> eh, en este caso, tiene muchos parámetros de por medio. Eh, lleva un rato leerse las normas para participar en un campeonato así. Eh, entrenar mucho, eh, ser respetuoso. Eh, los pilotos que estamos viendo en campeonatos como este tienen mucha hora al volante en el sin racing. y demuestra están, están demostrando ahora mismo la experiencia que, que tienen ¿no? el rodar tan pegados y prácticamente incidentes desde eh, alabar bueno eh, volvamos con la carrera que nos estamos yendo ya por la vereda de... yo, yo, pa, yo para terminar eh, yo eh, me ha ido gustando me gustaba cuando empecé a probarlo me, cada vez me está gustando más yo solamente os digo señores del sector 3 por lo menos ciclo de día noche y le mans yo con eso ya me he ganado para toda la vida <ríe> y ya ahora sí volvemos a la carrera bueno, el ciclo de día noche la verdad es que no lo tiene en eh, rey un simulador que no tiene el ciclo de día noche todavía pero sí tiene transiciones de las horas del día eh, me explico eh, tiene cinco, cinco modos de iluminación eh, amanecer por la mañana mediodía tarde y atardecer y si si sí, sí. sí, sí. se van, eh, tiene su transición a lo largo de la carrera. De le puedes poner incluso un multiplicador para que vaya más rápido o, o más lento. Y, y van cambiando la sombra a, a lo más parecido a la realidad. Y en ese sentido, también te transmite mucha, mucha, mucho realismo. Y bueno, y por pedir. <risa> Eh, me gustaría, a mí personalmente me encantaría que pusieran la salida no automática, como ahora tú, ahora tienes el semáforo en rojo, puedes pisar el gas que no se mueve el coche. Sin embargo, en offline, cuando juegas contra la IA, yeah. eh, sí que es verdad que esa salida es real. Esa, esa, esa salida si pisar gas en semáforo en rojo, se te mueve el coche y te mete un drive-through o lo que sea. O sea que, que lo tiene implementado el juego el simulador de Raygun, pero no lo tiene implementado en, off, en en online, vale, no podemos hacer carreras con, con ese con ese detalle. Y bueno, y yo creo que sería bastante interesante de poner, ya que sería más realista. ¿no? De hecho, mucha gente que viene de racing o de otros simuladores eh, dicen cómo podéis salir tan bien, eh, que siempre me pierdo posición en salida, y es básicamente porque todos los que estamos corriendo el Raygun saben que es apretar el gas al fondo y, y salir con bueno, en, este, en esta ocasión, los VTCR tienen el launch control, que es solamente mapear una tecla para para activar esa ayuda de salida que te engrana las marchas perfectamente bien, hasta que ella suelta el, el gas y ya, ya se hace el manual. Bueno, y volviendo a la carrera, Bescosa ahí está ya deshaciéndose, terminando, ¿eh? Lo ha conseguido finalmente. Y por detrás Lisaso, uff, está con problemas, está ahí luchando con Funzagen y con Gerson y, y no lo consigue. Pues sí, Mario vescos segunda posición, lo cual le va a dar una serie de puntos que se quedaría el, en segundo lugar en esa clasificación general. Eh, sería el primero de los mortales, ya que Micrazcona yo creo que... <ríe> Eh, ha, ha, podido permitirse, en toda la ha podido permitirse el lujo de no correr en, el, en esta carrera debido a problemas de, con el PC que. Y, y aún así ganar el campeonato. O sea que. Brutal. Ismael rosel también es pegadísimo chico. a Sergio Rune, el piloto portugués, está defendiéndose del piloto español. Ahí, ese. Onda contra ese Cupra. Está Rune, echado, vamos ser también que ha hecho muy buen campeonato a lo largo del corona champ muy buenas carreras hemos visto adelantamientos magníficos y, y bueno estad atentos porque este campeonato ha sido organizado por Rey rumers portugal y rrs y en breve anunciaremos el próximo el próximo campeonato para los jueves a la misma hora el test lo haremos la semana que viene que pueden participar quien quiera probar los coches del próximo campeonato y, y en breve sacaremos ya las inscripciones para que se vayan apuntando. Solamente puedo decir, bueno, no sé si lo puedo decir, igual, pues una sea, pista, una pista. igual me, me mata, pero bueno, que sigue seguramente seguramente sigamos con la tracción delantera, no sé qué categoría, eh, puede ser Audit TRS, audittk eh, WTCC de bastantes años, eh, puede ser los WTCR. Bueno, diferentes categorías de delantera que tenemos y, y esperamos que, que sea buen campeonato también con mucha participación como hemos tenido en este e, e, igual de divertido. Bueno, Ismael, no sé, ahí tocando el culete, dándole palmadas al culete de Sergio Núñez, eh, eh, caballo. <ríe> empujándole <ríe> un poquito, besitos de amor. Y, y bueno, nos hemos desvariado un poco del tema, la verdad es que a mí me parecía muy... Eh, muy interesante la conversación que estábamos teniendo, pero vamos a prestarle un poco de atención ya a estos pilotos en pista que se lo están dejando todo, que seguramente se están pegando una sudada brutal en estas dos carreras. Y más, a, y más ahora que, que en estos días, pues las previsiones meteorológicas eh, daban un poco más de temperatura. Aquí, por lo menos, es donde yo estoy en Málaga, hoy hemos tenido un día ya de, de calorcito bueno, eh, unos 27 grados de día y. Hemos pasado ya bastante calorcito hoy. ¿eh? Sí, yo vivo en Almería y ya te digo, aquí apenas hay invierno, aunque esté lloviendo, puede salir a, a la calle en manga corta. Y bueno, ya es época de. Ya estamos en mayo y ya empiezan las temperaturas a subir. Ya estamos. Mayo aquí es verano ya, prácticamente. Ya la gente empieza a ir a la playa en cuanto pueda y, y a abrir piscinas, a pasar calor y a no saber dónde meterte a las 3 de la tarde. Bueno, peor lo tiene uno de Córdoba que, que no tiene ni playa. Bueno, <risa> bueno pues Diego Lisaso ahí tenemos eh, en octavo lugar. No ha tenido una carrera eh, como le hubiera gustado, pero ha tenido mucho tráfico. Zunzarre en séptima lugar para Zunzarre. Ahí tenemos esos besitos en el culete. <risa> <risa> ahí, ahí. <risa> y... Nada, uy, que bueno este que se le mete cuidado, Ahora, uy, se le han tocado y no sé ritmo, si. Sí. No sé si eso le ha desconcentrado o es que ha perdido el coche, ¿eh? Yo creo que la frenada habrá bloqueado y. Y ya una vez que bloquea la distancia de frenado aumenta considerablemente. Y tenemos a Marcos el que está intentando. Nuevamente adelantar a Sergio Nunes es muy complicado por lo que estamos viendo. Adelantar en este circuito, de hecho, Mario vesco continúa ahí acercándose a Orlando. No consigue acercarse a menos de un segundo. Aunque, pues vamos a ver si Teleiro no, no revienta la rueda ahora. <risas> bueno, de todas formas, yo creo que Mario vescoz puede rodar tranquilo porque no necesita esa primera posición. Orlando consiguiendo esa primera posición, aún así tampoco se sí quedaría con, con la segunda plaza del campeonato. O sea que ya Mario, si consigue llegar, se va a llevar esa, esa P2 tan preciada. Esa P2 que lo que estábamos diciendo que sabe a, a primera posición en el campeonato en general, ya que estando Miguel Azcona, <ríe> hay que quitarlo, ¿no? Exacto, ahí hay, hay que, que darle el mérito que se merece. <ríe> eh, yo creo que deberíamos dar do, dos copitas: una, una a Mike Bastona por, por su campeonato y otra a Pescoz, que seguramente va a quedar segundo. Sí, normalmente a la finalización de cada campeonato solemos mandar, bueno, solemos mandarnos, mandamos siempre a los tres primeros la clasificación general. Eh, un, sí, un diploma un certificado bueno con el nombre del campeonato con su nombre y la posición en la que han quedado en, entre esos tres primeros pilotos de, del campeonato lo bueno, sé que ha conseguido adelantar a Nunes vamos a ver dónde se la quiere devolver y vamos a ver bueno, vez bueno bueno bueno para el extremo Manuel al B6 e Rosel, Rosel se queda con esa quinta posición después de haber intercambiado posición también con Sergio Núñez y volvamos con Mario Scott que está ya pegadísimo al culo de Orlando Teleino. Bueno, Vescos que, que quiere ir a, a, a por la doble victoria hoy. Quiere, quiere ganar con, el, con, con autoridad. Se lo está poniendo muy difícil a Orlando Teleiro. Orlando Teleiro ya le queda creo que esta última vuelta y 30 segunditos ya para la finalización de esta Corona Chat. Eh, eh, vamos a ir dando gracias también a todos los que hayáis estado viendo las retransmisiones, tanto en Twitch como en YouTube. Ya sabéis que estamos retransmitiendo en ambas plataformas y, y agradeceros el paso por ahí que eh, ya os digo que ayuda mucho y bueno la participación también increíble en esta última ronda así que es verdad que debido al circuito que era y, y teníamos también muchas bajas bueno eh, increíble participación en la mayoría de nuestros campeonatos eh, de rs reino spain y ya tenemos por aquí orlando enhorabuena orlando enhorabuena también a mario Scoss y quien eh, mirando que se mete ahí en ese top 3, top, top 3 perdón eh, ese podio de esta segunda manca de, de la ronda 6 bueno pues mira va el segundo podio de la semana para el argentino para terminando Crespo también lo tenemos ahí que va a llegar en novena posición, buena posición para él. El piloto de VRG, Sebastián Fabregat, con ese Leakey Go azul llegará él, el décimo. Ignacio Negro el undécimo, gran carrera para Ignacio. Y Zunzarre, no sé si habrá tenido que pasar otra vez por boxes o habrá tenido otro problema en P12. Bueno, pues seguramente el chat de, de YouTube, de la legión de fans de Mario Vescos estarán muy contentos de, de que se lleve esa, esa segunda posición en el campeonato general de la Corona Champ. Dentro de poco mandaremos ese pequeño diploma o bueno reconocimiento que le hacemos al, al podio de la clasificación general de, de cada campeonato, en señal de agradecimiento también por el magnífico campeonato y, y bueno sergio ramos nos comenta grande orlando el piloto sergio ramos piloto portugués compañero de orlando eh, pues nada pues para mí ha sido un magnífico campeonato en colaboración con Raid rey portugal ya os digo que estéis atentos porque en breve anunciaremos eh, Nuevo campeonato, eh, tracción delantera, es lo único que puedo deciros. Y bueno, eh, no os quedáis sin plaza, estad atentos y, y comenta lo que quieras, Frank. Bueno, pues que ha sido un placer vivir estas dos últimas pruebas porque, bueno, una lástima no haberlo vivido desde el principio. Y la verdad que deseando eh, unirme a ti a más carreras o, o seguir más en la pista. Sí, ya sabes que está invitado a cualquiera de nuestros campeonatos y, y nada, y en cabina lo mismo. Está invitado lo que quiera y te dejamos las llaves, tú haces lo que quieras, como quieras y a tu manera. <ríe> que sabemos que está en buenas manos. Eh, bueno, pues vamos a ir cortando ya la retransmisión, la verdad. Eh, no sé si pasarnos por voz. Eh, bueno, no hay muchos pilotos tampoco bueno Pues nada, pues vamos a ir cortando la retransmisión, chicos. Eh, Recordar que mañana tenemos la Open Series a las nueve y media eh, con esos magníficos más en GT3. Eh, muy buena participación será en Brand Hans. Y nada, 40 minutitos de carrera, eh, los cuales van a estar muy interesantes. Parece un España-Italia, porque hay mitad de la parrilla italiana. No la mitad de la parrilla española. Eh, felicitar también a a todos los participantes de este gran campeonato y, y nada, y nos despedimos y nos vemos en la siguiente.